Bueno, vamos a hablar, ama, en este caso, de un sí. tema que es bastante recurrente en muchas familias y que tiene que ver con esto de que los hijos se vayan de la casa. Papá. Eh, digo, que se vayan o que no se vayan, ¿no? Bueno, Porque a muchos les cuesta irse. Es un tema, es un, es tema. un gran ¿A tema. ¿Qué, ¿A qué edad vos? Yo me fui a los 24 20, ¿24? 24 ¿Mira, mira, vos, mira ¿Vos? vos? Está bien, 24, 25 Medio vegeta, ¿no? No, pero bueno, está lo, bien Veremos si está bien o no No, vamos a ver Pero todo esto lo vamos a charlar Con el que verdaderamente sabe del tema ¿Volvió? Ya estábamos con el que pues ¡El genio! ¿Lo extraño? ¿No se Ahora vamos a preguntar Con el gran psicólogo Roberto Batallar Bienvenido Roberto Batallar Bienvenido, Hola, Robert. bienvenido. Se ve que se lo había el, el GPS, no, no, no, no. ¿no? porque se iba como para otra parte. Yo lo vi mucho en algunos estudios más Realmente por, este por la zona. Comentarios son dañinos, eh? no, no, che, no trátenlo son, bien, no. Sí, sí, son muy invitado. Nos encanta peligros. que todos los programas usen todos los conocimientos que usted tiene, porque gracias, es para explotarlo. Muy amable, gracias, muy amable. De, nada. Para mí, de todas maneras, quiero aclarar que fue una coincidencia de viajes Ajá. y bastante desafortunada. No. Para mí es un gusto. Lo hemos extrañado bien. mucho. Bueno. Gracias, igual, es mutuo. Es, es mutuo, Bueno, ¿qué te invita este, no? Dale. El del digo, la edad. ¿Hay una edad? ¿No hay una edad? En realidad cada persona es un mundo distinto y cada familia es un mundo distinto. Entonces, si bien es cierto que hay algún rango de edad en donde uno podría estarlo esperando, que es cuando la adolescencia está finalizando y la persona genera su propia identidad como, como una segunda revisión de la identidad personal, sí. eh, también es cierto que hay, hay otros factores que están aportando en todo esto, desde lo económico, por ejemplo. Uh -huh. Perdón, para eh, mí eso es clave. Sí, no. Porque no digo, es un hoy, tema menor. hoy, digo, irse a vivir solo, cuesta mucho, eh, un alquiler. Pero lo que de quieras, la... lo que quieras. Imagínate no solamente el alquiler, sino, de alguna manera, por más que te lleves cosas de tu casa original, sí. digamos, primaria, eh, no te puedes llevar todo, entonces también tenés que comprar cosas que no claro. están duplicadas, mm -hmm. obviamente. Y por entonces, más que fuese gasolero, digo, que te llevas un colchón o lo que sea, eh, mudarse, eh, y cuando uno se muda, el mes de garantía, más todo lo que significa, todo ¿no? Ni demás. hablar de inmobiliaria y todo bueno, el cuento. y como si esto fuera poco, cuando uno vendía las cosas en el colectivo, viste, como si esto fuera poco, sí. Sí. bueno, sale la frutilla del postre, que es el tema emocional evidentemente el mudarse no es un switch que se prende y se apaga, sino que es un proceso gradual y progresivo de emancipación, uh -huh. de autonomía. Y, y en esto nosotros también los papás colaboramos, a veces a favor y a veces colaboramos claro, en contra. Claro, porque muchas veces los padres dicen, bueno, sí, la verdad es que qué lindo que mis hijos vuelen, sí. y otros padres dicen, ay, me gusta tenerlo en casa. Claro. Te van agarrando un poquito, El ¿no? famoso sí, nido vacío. El nido vacío, por supuesto. Entonces, antes que nada, las primeras recomendaciones. Desde niños nosotros podemos aportar a la autonomía y a la emancipación uh -huh. independientemente de que llegado ese momento de, de pos adolescencia el, el joven se vaya o no se vaya para volverlo más autónomo. Okay. Eso le hace muy bien, eso es sano. Es decir, yo creo que nos tenemos que manejar con un concepto de cómo trabajamos para la salud del okay. joven. O sea, que ¿Sí? la crianza ya incluya esos valores de ser autónomo. Autónomo. Y, ¿Y cómo sería eso? Mira, son cosas tan sencillas que a veces se nos escapa lo más... lo más. Estamos tan distraídos en la locura cura del día a día que se nos en eh, las cosas sencillas. Uh -huh. Un niño de cinco años, 6 años, aunque haga mal su cama, la tiene que hacer. Claro. Aunque le quede mal hecha la cama, la tiene que hacer. Cocinar es un tema también No, clave. Claro, es peligroso por ahí por la edad. Pero no, digo, digo no, de, no, cinco años, sí. digo más, a, más grande la, también. Mira prendiendo el gas en momento. No, pero de hecho que sí, lo mismo que llevar cosas a la mesa cuando se va a almorzar o a cenar, uh -huh. eh, de, de acuerdo a la edad, lo mismo que limpiar las cosas de su habitación. Colaborar con la limpieza de la casa. Si si, si no se va a poner a lavar en un, en un lavarropa, porque a lo mejor no conoce el uso de los programas, pero por lo menos que su ropita la pueda llevar a un claro. lugar, a un canasto Perdón, y volver a lavar. Que la por tira. lo menos se lave el calzón. <risa> el suponete, la bomba, hay muchos suponete. que digo, se van y siguen yendo a lavar la ropa a la casa de los padres. Pero no tengas ningún problema. No, duda. no fue el caso no tuyo. No es mi caso. No. Me contó un amigo que le pasaba eso. <risa> sí, eh, sí. No, no, solo, no. Porque sí fue se mi se caso. Sí. <risa> Se notó que no tiene nada de Porque aparte viste Me que en, la, en lavarropa, lo caro que es el lavarropa. ¡Claro! O sea, uno lleva sí. y trae... Y aparte el tema de los sistemas y eso. No, y te sí. digo una cosa, no es sencillo el lavarropa hasta que no lo tenés. Cuando tenés que lavar a mano, claro. cuando te emancipás, en algunos casos, sí. los que nos hemos emancipado y hemos tenido que salir a lavar a mano... La, mi técnica eh, no, era, no un en una palangana, poner ah, sí. la ropa con un poquito ¿Palangana? De... ¿Ah? Yo era una sí. palangana sí, que sí, con balde sí, bueno. más ancho, Ajá, ponía la ropa. Imagínate, no lo que era una palangana, sí, palangana. No, no, no. Como si se hubiera caído algún calendario sí, claro. bueno. comentario, digamos. Le, sí, sí, no importa. Le ponía un poco de jabón y lo dejaba ir remojando. Está malísimo. Y sí. después lo limpiaba y listo, yo pensaba que ya estaba limpio. Oh, no, claro, Vos decir bueno. que andaba con un bueno, más. Sí. ¿Sabés bueno. que me complicaba a mí mucho eh, tema ropa interior? Sí. Cuando ya estaba, viste, ahí complicada. Total total porque qué vol... cine que, que las palomitas la no, no bueno por no. bueno por ahí estaba la no, frenada viste pero que pero por ahí no estaba... chicos me y hola criano ay catita pero catita ay, ay lo catita, que... catita catita no, sí, no es el lorito de la minuta pero la limpieza y listo se va claro Viste que cuesta viste que cuesta Bueno, no voy está? a hacer comentarios al respecto cómo estamos de panorama volvamos volvamos a los padres volvamos volvamos, volvamos, a los padres volvamos. para que no sí. se descarrile demasiado sí. bueno la idea es que también los papás involuntariamente con esto de tener un doble discurso de por un lado te tenés que emancipar tenés que buscar tus cosas Tenés que ten, buscar tu autonomía pero por el otro lado cuidado que no le pase a que aquí que allá, bueno, o sea, tenemos a veces un cariño sobreprotector Eso, que no, la no sobreprotección también es peligrosa, Sí, eh, ¿no? Sí, es un juego delicado, porque los juegos afectivos son difíciles de medir en uno Uno siempre tiene la convicción de lo que está haciendo es correcto claro. No necesariamente es así, pero se maneja con eso. Uh -huh. Robert, ¿cómo juega en la cabeza esto del de padre y la madre que todo el tiempo como el hijo no se va o la hija no se va, están repitiendo yo me fui a los 22, sí. yo me casé a los 24, y tu ah, papá. La directa. ¿Viste? Y está el, el chico que por es que motivo no se puede ir económico... ...o no tiene todavía el, el trabajo para hacerlo... Uh -huh. ...y escucha todo el tiempo que los padres y la, y la madre... Sí. Eh, ...yo me fui a los 22, yo ya a tu edad ya estaba casada... ...sí, bueno, la verdad que yo creo que hay otras maneras... ...de entender que eso es un sistema... ...y que lo que le está pasando a ese joven... ...es fruto de un sistema, no fruto de ese joven... ...ese joven no nació en un, dentro de un mate aislado del mundo... ...sino que hay una serie de circunstancias que lo han formado así... ...entonces también hay que tener cuidado porque... Cuando uno a un hijo le habla de manera muy despectiva, el lugar desde el que uno le habla al hijo es un lugar de mucha influencia. Y cuando uno a un niño o a un joven, uno lo trata descalificándolo, el impacto emocional que eso tiene es muy fuerte y lo más probable es que construyamos una creencia. Uh -huh. Independientemente de que ese joven sea o no inteligente, saludable, proactivo, vamos a encontrarnos con personas que es... se sienten... ...absolutamente incapaces... Uh -huh. ...esto es como el tema vocacional... Uh -huh. ...cuántas personas dicen... ...yo quiero dedicarme a esto en mi vida... ...y inmediatamente le damos una crítica... ...y los golpeamos... Che, nos ha pasado, ahora nos hacemos los modernos, pero nos ha pasado incluso con las propias identidad de género, cuando una persona expresaba su necesidad sexual, su identidad sexual, que salía la crítica destructiva permanente. Claro. Imagínense para una profesión, imagínense para una emancipación. Y para una decisión de irse de casa, hay que, que mucho, también es compleja. Hay que tener mucho cuidado, ¿no? Hay que tener, o sea, el ser padre bueno no es ser buen padre. Y ser padre crítico no siempre es constructivo. Mm. Entonces hay que, tener, hay que ah. manejarse con mucha cautela. Me pareció eh, un mensaje muy parecido al del Lorito, ¿no? Uh -huh. una, no, una para... reflexión bien sí, como sí, la minuta. Mm. Eh, Roberto, y además preguntarte eh, un poco al respecto de los, de los puntos medios, digo porque a lo mejor sí. irme sola no puedo, claro. pero sí me puedo ir a con una amiga. Claro, por ejemplo. Eh, o a lo mejor en mi casa puedo hacer como, no sé, una, una sí. parte que sea un poco más independiente. Por ejemplo, vale. esas son alternativas todas válidas en la medida en que yo empiezo a generar. Y acá hay algo muy importante, a mí me parece que joven, no hay trabajo que, oh, honrado que sea poco digno, no hay trabajo honrado que sea poco uh -huh. digno. Es cierto también, porque muchas ¿Sí? veces conseguís a lo mejor una changa y tus papás no, porque para Ahora eso no está. Pero, pero, pero esto me ha pasado a mí como papá, es decir, ha venido un hijo y me decía, papá necesito para estas vacaciones dinero, me parece muy bien, trabaja. Bueno, mira, me conseguí trabajar como mozo en algún uh -huh. lugar, bueno, buenísimo, venía un conocido y me decía, ¿cómo? Tu hijo trabaja de mozo, pero claro. pará. ¿Qué tiene que mi hijo claro. trabaja Nada enemoso. de malo, nada O sea, eh, yo voy a ser mal padre y me voy a sentir mala persona, porque claro. al contrario, uh -huh. es un trabajo honrado y honesto. Eh, Robert, que tenemos que ir cerrando, pero sí, perdón. Eh, el tema de eh, cuando se va, digamos, el, el chico de la casa, ¿no? Sí, y, hay todo un duelo. Lo, por supuesto, está ese duelo. Pero ¿conviene irse primero solo para vivir la experiencia de estar solo, solo? O como decía Cata, por ahí en pareja para dividir gastos. Yo siempre pienso en el tema económico porque sí. sé que aquí en este Bueno, país es una un muy juego. buena alternativa. Lo único que hay que tener también mucho cuidado es el hecho de que uno se tiene que ir a tratar de convivir con jóvenes que tengan de alguna manera un estilo... Equivalente claro, al sí, del mirá. joven, diga, uh -huh. se va, ¿no? Uh -huh. Como para, porque si no esto se bandea y todos conocemos, viste, que se van a Después estudiar. no te y, Claro, no, cuatro son trucos, o sea, nunca claro. se estudia de a cuatro, digamos. Cuatro estudios. Claro, Entonces, es. eh, la idea de esto es, bueno, tratar de buscar un equilibrio sano en eso. Muy ¿no? bien. Roberto Bataller, muchísimas gracias como siempre. Placer, Muy un interesante. Gusto, un, gusto. un aplauso. Gracias, Robert, querido.